en el jardín de la resistencia, activando el punto de las memorias, las memorias del ayer, del hoy y del mañana. Hemos decidido partir aquí porque Mata el hito, marca el hito de la resistencia de la revuelta, marca el hito de lo que seguimos pulsando por esas transformaciones y marca el hito de la memoria del dolor. Aquí se torturó en plena democracia, Aquí hemos sido capaces de reconstruir vida. ¿A través de qué? Del plantar, del danzar, del cantar. Los invitamos a mirar el oriente, mirar hacia el sol, reconocer nuestra conexión profunda y gratitud a la naturaleza que nos hace sostenernos en esta tierra. Que no olvidemos nuestra humildad frente al universo frente a las fuerzas ancestrales de la vida. Junto a ellos saludamos a este sol que nos da calor, que nos acompaña este día, que alimenta nuestras plantas, que alimenta nuestros cuerpos. También queremos ofrendar una piedra, una piedra que va a reflejar este lugar, una piedra que construye, pero una piedra que también destruye, que es herramienta de defensa. Esta piedra representa la fuerza de nuestro pueblo para luchar contra las injusticias, contra la desigualdad. Agradecemos al Padre Sol, la fuerza, a Inti, Antu, que permanezca su energía con nosotros y que nos dé la fuerza para defender nuestra naturaleza. Hola, mi nombre es Antonia, fui vocera de la ACES el año pasado y este año eh, agradecemos mucho la invitación nuevamente a esta intervención. Nos parece tremendamente importante que podamos seguir con todas estas acciones que conmemoren todo lo que fue el proyecto y todo lo que sigue siendo el proyecto que acá muchos alzamos. Hoy bailamos la cueca sola, recordando con lucha y rebeldía a los estudiantes secundarios, torturadas, desaparecidas y asesinadas desde la dictadura hasta el día de hoy. ¡Que viva los estudiantes! ¡Felida! ¡Felida! falleció cerquita de acá. Fue parte de la primera línea de toda la revuelta durante el estallido. Ese día 6 de marzo, un día antes que falleciera, vino acá a luchar. Él nació en Villa Ojigui, en la Florida. Después se fue a Bajos de Mena. Logró tener tres hijos y dos nietos. Él creyó en la posibilidad del cambio a través de la lucha a través de defenderse. Lamentablemente le llegó una lacrimógena en su cabeza y falleció al otro día. Aún no se sabe quién tiró esa lacrimógena, aún hay impunidad en este país. Todavía hay impunidad por las personas que dieron su vida en este estallido social. Por él bailó esta cueca of music. torcida y ambigua en tener presente las incidencias, pero no queremos olvidar y queremos tallar este espacio, queremos agradecer su presencia, su fuerza, queremos invitarles antes de partir en esta energía de protección a nuestros ancestros espirituales, a que miremos hacia el poniente. para recordar la fuerza de las aguas, la fuerza de la vida a través de las aguas que hace que fluya, que se limpie los espíritus, que proteja a nuestros espíritus combatientes, que nos dé la claridad para poder avanzar en nuestras luchas y nuestras convicciones, que dé justicia a nuestra tierra. Como Memorias Caminadas hemos tomado este segundo hito donde fue asesinada Mónica Reones, donde hasta el día de hoy se sigue matando, se sigue asesinando, torturando, y donde hemos decidido acuerparnos, saludando el poniente donde habitan nuestras muertas, nuestros muertos, nuestras muertes. Seguimos con fuerza compañeros y compañeras al siguiente punto, vamos cantando. ¡Qué capucha. En este cerro nos vamos a llevar un poquito de tierra y unas hojitas secas que nos van a acompañar hasta la moneda como símbolo de fuerza de los pueblos originarios, por con su convivisión que nos conecta con el respeto que tenemos que tener frente a la naturaleza y sus dones. Seguimos nuestro caminata hacia Biblioteca Nacional. ¡Vamos! De siempre se escucha! ¡Arriba la que se siente, se escucha, arriba las que luchan. Se siente, se escucha, arriba las que luchan. Se siente, se escucha, arriba las que luchan. feminismo campesino, popular, las madres, las mujeres, las disidencias, todas las construcciones de los feminismos que hemos ido construyendo, no solo décadas sino centenares desde la lucha contra el patriarcado. Saludamos en esta ocasión al norte, al norte donde están las esperanzas, al norte donde están nuestros anhelos, Nuestros horizontes emancipatorios, como mujeres, como disidencias, entendiendo que nuestra lucha es profundamente feminista, antipatriarcal, antirracista y anticolonial. Es por eso que estamos acá rememorando las compañeras, compañeras que justamente durante la dictadura cívico-militar se juntaban en esta escalinata y que hoy volvemos a rememorar como ese feminismo con los pies de la tierra. No hay impunidad, justicia, verdad, no hay impunidad, justicia, verdad, no hay impunidad. Aquí estamos, en un punto histórico, en Clínica Santa Lucía, lugar de tortura, lugar de muerte, sobre todo de mujeres y mujeres embarazadas. Aquí está... Este lugar que da muestra del horror, pero también hoy la muestra cómo los pueblos, las fuerzas, aquí nos vamos gestando para liberar, para recordar y para seguir luchando. En este punto queremos consagrar la tierra, el subsuelo. En los anteriores puntos vimos los puntos cardinales y en estas nos conectamos con las raíces. Las raíces de la memoria viva que hoy se hace presente en cada una de nosotras, nosotros y nosotres. Con las compañeras históricas que han hecho su vida una lucha por la justicia, la verdad y la no impunidad. Aquí, nuestro elemento va a ser el agua. El agua que limpia, el agua que purifica tanto dolor este sitio nos recuerda que el agua permita sanar estos dolores y poder brotar más fuerza para poder exigir justicia y poder hacer este pueblo mucho más justo y solidario. El agua llegará a la moneda como signo también de necesidad de sanación, de fluidez, de limpieza. All uh -huh. En tres claves relucientes, tres claves le re, Los tallos fueron cortados, pero nunca la raíz. Los tallos fueron cortados, pero nunca la raíz. Los tres claveles caídos van a renacer en mí. Los tres claveles caídos van a renacer de laureles para toda la compañía, cogollito de laureles verdades y cumplimientos dejaron los tres claveles verdades y cumplimientos dejaron los tres claveles dejaron los tres claveles ¡Po oh, fui dichosa! María del Rosario Ávales Acuña, migrante mexicana, igual que yo, asesinada por la dictadura de Pinochet junto a su esposo y frente a su hijo. 1973, militante del Partido Comunista de Brasil y vivía en Chile con su hija y su esposa. ecuatoriano que como muchos vive a Chile buscando nuevos rumbos, asesinado el 20 de octubre de 2019 por un militar en La Serena, Romario Peón. por encima de nuestros hombros y delante y delante de nuestros amos nuestros deseos necesitan la fuerza de nuestros recuerdos para darle a estos deseos una forma y así poder reinventar todas las formas posibles Hemos llegado a nuestro último punto de memorias caminadas en recuerdo de un maravilloso documental calle caminadas realizado por Eliana Largo sobre la historia del feminismo en Chile y quisimos caminar las memorias, la memoria de la resistencia en Plaza Dignidad, Jardín de la Resistencia. La memoria de las disidencias, donde fue asesinada Mónica Briones. La memoria del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, a los pies del cerro Juan Huelén. La memoria del horror, de la violación a los derechos humanos en dictadura, en la ex clínica Santa Lucía, donde fueron sobre todo torturadas mujeres embarazadas y de ahí fuimos caminando y también estuvimos en la biblioteca nacional rememorando las memorias feministas de ayer y de hoy también estuvimos en la plaza de armas en la memoria migrante la, los les migrantes que fueron asesinados en dictadura pero que también durante la revuelta fueron asesinados y luego de esto llegamos a la moneda donde hacemos el cierre de las 49 cuecas por los 49 años del golpe cívico-militar. Y aquí nos reencontramos con cada uno de los elementos: la piedra, la tierra, las hojas, la cacerola, los zapatos con tacones, el agua, la cascahuilla, la campana que abrió cada uno de los puntos. Por un chile libre, las mujeres votan por democracia ahora, con agua florida con todos los elementos que nos van identificando en esta profunda lucha amorosa.